una pregunta rápida se han preguntado alguna vez me enfoque, oh se ha preguntado alguna vez qué tan perfecto debo ser para seguir a Jesús se me vino a la mente y quiero hacer este vídeo sobre ese tema pero ahora vamos a seguir jugando con Josiah fíjense que este tema de seguir a jesús con perfección ha sido un tema interrogante para mí porque qué tan perfecto podemos ser para servir a jesús vamos a irnos al manual de, de la vida y a ver que dice nuestro libro sobre al respecto, vayamos a buscar ese pasaje, que dice hablemos sobre este tema Perfección, la Biblia te pide que seas perfecto como el Padre que estás en los cielos Pero vamos a aclarar ese tema porque me ha sido, como dije, de tema interrogante para mí mucho tiempo Hagamos eso y mientras tanto caminamos por acá, vamos a estar caminando y hablando sobre ese tema, ahí vamos tan perfecto debemos ser para servir a jesús Qué tan perfecto deberíamos de ser para seguirle a jesús? Y vamos a estar utilizando la palabra que jesús mismo utilizó para hablar sobre este tema que se encuentra en mateo uh, 5 eh, 48 pero quiero que preparen sus libros sus biblias en mateo 5 del 40 al 48 ahora mismo solamente vamos a leer el 48 y dice así por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuántas veces ya nosotros hemos leído este pasaje? Yo lo leí bastante, pero nunca me paré a pensar de qué tan perfecto debería ser yo para servir al Señor. Y esto me dice que yo tengo que ser perfecto como, como ¿quién dice? Como su Padre que está en los cielos es perfecto. Ah, bueno, muchas veces... Este, este pasaje ha sido un poco de desánimo para mí o, o, o tal vez una preocupación trae una preocupación y un desánimo a nuestras vidas si no lo entendemos bien y es por eso que quiero tocar con usted el tema, este tema ahora porque para mí ha sido muchas veces de desánimo en vez de ayudarme porque no hacía un análisis profundo de esto y llega un momento en que yo me desanimo porque Sabiendo como que soy ser humano y que es muy difícil de alcanzar este nivel de ser que es la perfección como Dios Eso es algo grande, es muy grande ¿Por qué, por qué digo esto? Porque nosotros, nuestra condición humana no nos deja llegar a, a ese punto Desde un principio tenemos fallas, desde un principio de Adán, de la creación, Adán cayó y tuvo sus percances y, y acá nos pide que seamos perfectos como Dios. Y nos dice que seamos perfectos como Dios. Como ya dije, puede ser de desánimo para mucha gente. Como me pasó a mí. Entonces, ¿qué exactamente es lo que Jesús quería decir cuando lee? Cuando dijo esta frase acá. Por supuesto que Él sabía lo que estaba diciendo. Por supuesto que Él sabía que esta humanidad quebrantada, que esta humanidad caída, vamos a decirle, no podría a, a, a llegar a, a este punto, a este nivel como la perfección del Dios del Padre y él entendía perfectamente de lo que estaba hablando entonces esta realización nos trae unas cuantas preguntas como por ejemplo como dijimos qué es lo que Jesús quería decir con esto y como dijimos que es súper imposible lograr pero yo creo que la intención de Jesús no era la de desanimarnos como muchas veces me ha pasado a mí sino que hay un propósito, hay algo, un propósito y que muchas veces nosotros estamos no estamos entendiendo bien. Entonces le damos de vuelta lo que dice el 48. Por lo tanto, sea perfecto ustedes como su Padre que está en los cielos es perfecto. Acá en este versículo, la palabra clave es perfecto. La perfección. Otra pregunta que surge aquí es... Es la, sobre la traducción, ¿será que la traducción que se utilizó no es la correcta? ¿Será que la traducción que se hizo del, del hebreo al español o al inglés no es la correcta? Veamos un poquito de lo que dice que significa perfección La palabra hebrea es, estuve buscando y dice que eh, es tamín. La palabra hebrea es tamim, que significa perfección Pero hay otros debates que salen que esta palabra también tiene una mejor traducción al español que, que significa entero o completamente la traducción que tiene entonces si nosotros utilizamos la palabra entero o completamente en este versículo eh, cómo como diría diría sean ustedes completos como su padre que está en los cielos es completo o sean ustedes entero como su padre que está en los cielos es entero eh, desde mi punto de vista yo creo que el completo es más más entendible y veamos el sinónimo de la palabra el sinónimo de la palabra completo es integral lo que vendría a estar diciendo acá es sean ustedes completo, integral, en todo aspecto de sus vidas. Esto cae perfectamente en la frase y en nuestra traducción de hoy en día. Eh, no, no habría ninguna controversia en esta frase si lo, lo decimos de esta manera. Entonces, lo que esto significaría es que nos pide que nos esforcemos a poner en práctica, y demostremos hacia el exterior lo que nosotros realmente creemos eh, o lo que aprendimos en forma correcta de Jesús. Entonces, esto no nos está diciendo que no tendremos aflicciones esto no nos dice que no tendremos tropiezos, esto no nos dice que no tendremos, tendremos tentaciones, hasta inclusive muchas veces caeremos, resbalamos y caemos, pero lo bueno de este camino es que nuestro Dios en su misericordia, nuestro Dios que es un Dios de, de gracia, que nos dio la salvación a través de la gracia, está con nosotros y nos ayuda a seguir adelante, veamos un poquito la idea de Jesús del amor, a ver un poquito, supongamos que yo soy bien radical, o cualquiera de nosotros somos bien radical, decimos No, no me interesa, yo quiero quedarme con esta traducción, la traducción que eh, original, la perfección Me gusta esta traducción, me quedo con esa Entonces, vendríamos a, teníamos que leer entonces completo Mateo 5 del 43 al 47 Y cuando leemos todo esto, en este caso, eh, empezamos a leer toda es la estructura como lo hicimos recién y nos encontramos que todo este pasaje se refiere a amar a nuestros enemigos, a nuestro prójimo en general. Aquí, viene, a, aquí vemos que la definición de Jesús de la perfección está envuelta de vuelta en amor, en compasión. Y, y podemos mirar estos versos de la palabra como un mandato. como Un mandato, un mandato de, de Jesús a amar completamente sin favoritismo sino a, amar completamente a todos por igual sin tener una preferencia de persona, sin tener un, un favoritismo como, como le podemos decir entonces vemos de vuelta acá que la perfección la palabra perfecta, mirando desde este punto de vista, no es perfecta la traducción de perfecto no es perfecta ¿por qué digo esto? porque porque lo que Jesús nos estaba diciendo aquí es que seamos perfectos como no seamos perfectos como el mundo nos pide que seamos perfectos no es alcanzar la perfección humana podríamos ser que eh, nunca entendimos totalmente como dijimos este versículo que Jesús nos dejó yo creo que debemos de clarificar muchas veces esta parte de nuestras vidas y entender de que eh, en dónde estamos parados y que la interpretación esta, este tipo de interpretaciones de repente no sea para nosotros de, de tropiezo en nuestras vidas como a mí me ha pasado esto a mí me ha llevado a entender un, po un poquito más el amor de Dios en mi vida porque últimamente he estado pasando cosas como todos pasamos hasta taquera y muchas veces cuando pasa esto queremos preguntarnos nosotros mismos si Dios todavía está um, nos tiene en cuenta, y, y cuando leemos esto y, y entendemos de una manera, desde de, de, de, el punto de vista de Jesús y, y tratamos de aclarar algunas cosas, vemos que nuestro Dios, nuestro Padre, nos ha dado, como dice la palabra de Dios, un espíritu no de cobardía, sino tenemos poder en Jesucristo para seguir adelante cuando un problema llega en estos casos, sí, déjense de preocuparse. Dejémonos de preocuparnos llega a esta conclusión de, déjense de preocuparse y síganle a Jesús la única solución que tenemos. Nosotros los taroches decidimos hacer fogata con ¿No? los, los amigos. En